Silencio, la siento llegar, acróbatas de finísimo cristal, ardientes, fraternas, como la hoguera en la noche del hogar, vienen con los pies descalzos y polvorientos, en sus túnicas las huellas de la travesía de desiertos, de sed, de amor, los labios heridos, anhelan ser pronunciadas con una voz pura que abra el pecho, que limpie el mundo, palabras, ángeles de fuego. Muy, muy buenas tardes. Estamos aquí, 19 horas en punto desde Santiago de Chile, iniciando una nueva versión, un nuevo programa de Verbo Sur, eh, esta plataforma cultural sin eh, miedo a la independencia. Priscila, ¿cómo estás? Buenas muy, tardes. Muy bien, buenas tardes. Contenta, feliz, alegre de este segundo eh, programa. Eh, nada, nada que decir, feliz. Conmemorando hoy día, un día bastante especial Día 11 de octubre, eh, día del encuentro de dos mundos Así es Así es, eh, nada, muy contenta, muy contenta Nuestro segundo programa Gonzalo Bueno, eh, en esta conmemoración del, del encuentro, así llamado encuentro de dos mundos Comenzamos nuestro programa con un, con una experiencia poética maravillosa es. Eh, ese poema lleva por título Silencio y es de la poeta justamente española Isabel Jimeno. Ella es una poeta española, radicada hace ya más o menos 10 años en, eh, en Italia y con la cual tenemos un vínculo muy cercano desde la revista Verbosur, que hoy también vamos a dar cuenta de eso para contar. De qué se trata, cuáles son nuestro, nuestros planes no en esta. Nuestra en, misión. Exactamente, en nuestra cruzada de resistencia cultural. Y, y bueno, había que hacer mención a esta maravillosa poeta y gran amiga, de la cual vamos a tener muy pronto noticias también. Eh, Algo nos comentabas tú de, de, de este encuentro de dos mundos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, hacer respecto, en eh, referencia a lo que tú estabas comentando del, del poema, antes de irnos al otro tema. Precioso, me encanta comenzar con estas iniciativas culturales, mostrar eh, las personas que están detrás de estas cosas y comentarles a la gente que nos esté viendo, si quieren mandar sus poemas, por, por favor, por... de eso se trata, ¿no? Eh, exactamente, estamos abiertos, es. a, a, a, estamos con los brazos abiertos recibiendo eh, poesía, audiopoemas, videopoemas, videoarte... Y, y cualquier tipo de, de, de manifestación y de expresión artística eh, por favor aquí estamos nosotros para para potenciarlo y para y para dar eh, para cumplir con nuestro objetivo que es ser una plataforma de visibilización de todo artista que quizás no no, no hay una noción de ellos en, en, en, en, en, en, la, en los medios no pero pero que están ahí haciendo mucha cosas y para eso estamos nosotros Así es Oye, bueno, sí, te comentaba que hoy día es el día del encuentro de dos mundos uh -huh. ah, Estamos conmemorando una nueva identidad cultural Y entre esa celebración eh, también hubieron hechos bastante lamentables El fin de semana recién pasado, Así ayer, es. el día de ayer Sí, lamentablemente cobra la vida de Denise Cortés Una abogada y una defensora de los derechos humanos En una manifestación el día de ayer Tremendo, bueno. tremendo, tremendo y... y, y bueno, en Chile contar a las personas que nos siguen tanto aquí como eh, desde afuera de nuestra frontera eh, Estamos a semanas, tres Así semanas es. y un poquitito más De una elección presidencial que tiene una serie de características muy muy eh, distintivas y, y únicas ¿no? Te, Por un lado tenemos esta elección presidencial pero que a, al mismo tiempo estamos en, con un proceso de, de, de redacción de una nueva constitución, estamos con una Así convención es. constituyente funcionando al mismo tiempo que tenemos esta elección presidencial entonces un poco el llamado es a evitar esto, esta polarización que, en, en el cual se cae casi necesariamente en, en este tipo de, de, de procesos pero, pero que eso no, no, no nos haga olvidar que somos personas antes eh, ¿no? Y que podemos pensar distinto Y tú puedes votar A, yo puedo votar B Y eso no nos hace un, eh, un enemigo a muerte ¿no? Porque de repente uno hay estas familias que se separan amistades claro. que se pierden Por un por un tema de polarización Que al final, a fin de cuentas eh, Solo nos daña a nosotros como, como sociedad y, y como seres humanos ¿no? y Es increíble que existen Y tan marcadas y en religión Sociales eh, de todos los puntos de vista. Sí. Eh, es increíble eso. Eh, y afecta, como dices tú. Eh, sí. Afecta mucho. Eh, nada Llamar un poco a, a la gente también que, que se informe, que vote por, por quien quiere, la verdad, por quien quiere hacerlo. Eh, está todo su derecho. Eh, que investiguen. Que a veces no se dejen llevar un rato por las redes sociales también. Que, que lo que sí. lo comentábamos afuera de la radio muchas veces ocurre esto que um, los algoritmos de las redes sociales te muestran justamente los extremos o lo que está ocurriendo entonces uno a veces siente que es solamente ese punto de vista y ocurren estos extremos estas estos extremos Este tipo de eh, comentarios de la gente que son muy como dices tú muy polarizados sí, y, y que dañan y, y en el fondo también es lo que es lo que comillas, vende y se busca muchas veces, ¿no? Que, que, que se establezcan estos, estos bandos y que estos bandos discutan y peleen y qué sé yo. Y a partir de ahí claro, se genera, puede ser, resultar incluso atractivo para, para, para algún tipo de, de persona. Mm. Pero, pero no olvidar de que ese, ese, ese grado de polarización genera una, un, un, un peligro que, que, que dice relación con, con algo muy concreto que, que Puede llegar Uno no lo soñaría Antes de que saliera Trump eh, Elegido en Estados Unidos Nadie soñaba con que un tipo como Trump Podía llegar a, a la Casa Exacto. Blanca ¿no? impensado Y, y las en la encuestas Pero lo daban que, que estaba al final ¿no? Y que no pasaba nada con él Que perdía Que perdía incluso Bolsonaro <risa> Bolsonaro y, ¿Cuánto y, ves ahí la fake news también? Y ahí lo, Y ahí los tenemos entonces de pronto aquí en Chile también, ojo con eso, porque eh, nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina con un gobierno, te insisto, no importa para mí, por lo menos, si es de izquierda o de derecha, de extrema derecha ni de extrema izquierda, <coughs> eso es extremismo, genera mucho daño, uh -huh. eh, genera, eh, entonces la idea es poder generar también, no daño, valga la redundancia, sino... Eh, Diálogo, justamente. Diálogo, poder dialogar, poder no estar de acuerdo Pero que eso no signifique el, el pensar al otro o el vivir al otro Como un rival, como un, como un tipo al que es lícito incluso quitarle la vida o, o, o funarlo, o qué sé yo, establecer dinámicas de violencia El discurso de odio siento que es muy peligroso Y, y, y siempre tenemos que estar como sociedad alerta frente a ese a ese peligro que es latente ¿no? y bueno ojalá no se repitan de nuevo esto, estos hechos así es. y no nos toque hablar de eso en, en, en, en nuestro programa ¿no? así es eso Gonzalo y bueno, pasando a otro tema sí. <risa> pasando a otro tema eso es un poquito de actualidad, ponernos en contexto con lo ocurrido el día de ayer eh, pasando a otro tema, contarle un poquito a la gente sobre nuestro proyecto Verbo Sur. ¿No es cierto? Vimos, empezamos sí. con el poema maravilloso De esta artista, de esta escritora española eh, Contarle un poco a la gente ¿Cuál es la misión de Verbo Sur? ¿Por qué hace falta estos espacios hoy en día? Bueno, nosotros eh, De hecho partimos Con, con esta cortina ¿no? De Trujum, que es una banda chilena eh, Amiga de la casa Y, y bueno eh, nuestro, nuestro objetivo es Ser una plataforma de visibilización eh, a partir de ahí eh, que nos ocupen en el mejor de los sentidos para presentar sus proyectos y en el fondo dar cuenta de que eh, en Chile y, y con todo este tema de la pandemia a nivel internacional también se están haciendo muchas cosas tú claro. también has, has sido bastante testigo y protagonista en eso eh, en tu uh -huh. trabajo hace ya bastante tiempo llevas en sí. esto de, de, de, de hacer visible un, una realidad que parece estar escondida en la en lo, lucha exacto en los <risa> medios masivos sí. y tú en, en ese sentido has sido bastante eh, valiente en, en tomar un poco el, el, el desafío de decir no eh, en Chile están, se están claro. haciendo cosas y muchas cosas y de mucha calidad y las vamos a seguir haciendo porque si no es como gente como nosotros que queremos llevar en eh, la bandera un poco de lucha, de poder eh, aportar ese granito de arena en, en la cultura de nuestro país, en visibilizar las artes de nuestro país. No, no hay otra forma. Y, hay que hacerlo. Y, y desde y desde una, una, una valentía que yo sigo celebrando, que muchas veces rayan en, en la locura, ¿no? Sí, tú, totalmente. Tú, hay que estar un poco loco para... Eh, no sé, no sé. <risa> para seguir en el camino de... de la resistencia cultural, Oye, como le llamas es que tú. Yo lo, yo lo, Te pido disculpas si estoy haciendo una infidencia, <risa> pero tú, en el fondo, eh, eh, has ido incluso a contrapelo de, de, de, de, lo, de lo que la, la mayoría de la gente dice que hay que estudiar o no hay que estudiar, hay que dedicarse, y cuando todo el mundo estaba diciendo, no, pandemia, cultura... Claro y las artes se fueron a la punta del cerro y la bajo cultura vieja ¿no? claro eh, tú te alzaste un poco por ahí nos conocimos también contar un poquito de eso que sí te, claro quizás a nadie le importa pero bueno ser, no, no, cariño entre nosotros y así fuimos conociendo a otras personas también y fue armando una, exacto y se fue armando una red y, y y fue una red maravillosa de darse cuenta oye pero mira mira lo que se está haciendo a nivel de cultura de fotografía hoy le vamos a dar la bienvenida en un ratito más ...a un nuevo auspiciador... ...maravilloso... ...de Verbo Sur... ...y, y en relación a eso también... Eh, ...nos vamos encontrando con mucha gente que está haciendo... ...cosas relacionadas con la cultura, con el emprendimiento... ...con, con, con este independizarse, este no tener miedo a la independencia... ...que más allá del eslogan que, que pueda resultar o no atractivo... Eh, es una necesidad hoy por hoy no Nos hemos visto empujados a, a o sea, eso por la contingencia ¿no? y está más vivo que nunca y, y, y claro, y hemos sabido darle la vuelta la, darle vuelta la, a, a una realidad muy compleja que, que se han cerrado teatros, se han cerrado restaurantes claro. pubs y, y mucho lugar que, que, que acogía eh escenarios culturales y manifestaciones culturales, pero por otro lado se han abierto estas nuevas eh, plataformas y estamos ocupando un poco cual caballo de Troya, ¿no? eh, las redes sociales y todo lo que al parecer eh, significaba hundimiento de, de, de, lo, de, lo, de lo que era eh, el tú a tú, como por ejemplo el teatro, que sé yo, y lo, lo estamos ocupando. Y, y esa, esa esa es nuestra misión ¿no? como así programa. Es, así es. Oye, contale también a la gente que Verbosur nace de una revista, para que también le tire un ojo ahí en, en sí. lo googlean también, parte sí. desde ahí, ¿no? Es, bueno, partió el 2020 como una revista eh, justamente de difusión cultural, www.verbosur.com no.cl para que las vean sí visiten visítenos por favor y, y ahí están los ocho números que, que, se, que se hicieron el año pasado no en pleno 2020 y cada número es una es, una, es, un, es un una pieza de arte no cada, cada, cada número es un, es un poquitito de, de poesía de fotografía, de, de, de eh, hay columnas de filosofía, incluso de estética, psicología, psicología entrevista, bueno, y todo lo relacionado filosofía. con el arte y, y la cultura. Entonces, invitarlos también, www.verbosur.com y se nos abrió un poquito el apetito y dijimos, bueno, transformemos esto en una experiencia... Visual, de audio Exacto, visual. audiovisual. Audiovisual. Y aquí estamos. Y traigamos a sí. los protagonistas acá, mostremos qué están haciendo. Yo delante hice de ahí un, un videíto para que lo puedan ver y echen un vistazo a nuestra red social, arroba verbosuroficial. Exacto. Sí, para que nos puedan seguir. En, estamos en Palacio Larraín. Hoy día tenemos un tremendo invitado también, que lo vamos a mostrar en el segundo bloque. Y mostrar todas las iniciativas culturales, tanto de las personas como de lugares también que se están abriendo. Para, eh, para que la misma gente también pueda llevar sus iniciativas ahí también, eh, como el Centro Cultural eh, Jungla, Jungla Lab, Lab eh, Palacio Larraín, que muchas veces en esta locura del mismo Santiago, no te imaginas lo que está ocurriendo. ¿Cuántas veces pasamos por afuera Así es. de este lugar, Priscila? Siempre sobrios, nunca en algún estado extraño de conciencia no bien. Hace, hace, Exacto, muy dignos Muy dignos. ¿Ah? Estamos aquí en Barrio 0, República 0,0% de <risa> alcohol en la sangre Exactamente, pero una cosa, pero, ¿no? lo que nos caracteriza en este claro, programa ¿no? La sobriedad supuesto, absoluta Sin saber qué ocurría acá Qué por estaba Dios? pasando en esta en esta fachada preciosa Que mm. claro, tú la ves y dices, qué maravilla, no pero... pero saber todo lo que aquí se estaba tejiendo y todo lo que aquí se estaba haciendo. Eh, y como este, hay muchísimos lugares en Santiago, que eso sí. también va a ser parte de nuestro, de nuestro recorrido y de nuestra tarea. Vamos a tener probablemente, a ver si hoy día el tiempo nos acompaña, una nueva incorporación en hoy nuestro también. programa, que vamos a dar una pista ella. Oh. Ella la grande Ella va a ser la encargada de mostrarnos un poquitito también Esos rincones ocultos de Santiago eh, Esas casonas antiguas donde uno no sabe muy bien Qué es lo que puede estar sucediendo eh, Restaurante, eh, una picada por aquí, una banda, un sello De pronto hay sellos mismos que también. están funcionando Están surgido sellos discográficos nuevos, ¿no? que están ubicados en todas estas casonas antiguas, en estos barrios eh, patrimoniales y, y hay iniciativas como tú nombraste también el, el, el, el Centro Cultural eh, el, jungla el jungla y donde nos estamos hoy día que es un contraste maravilloso entre la locura de esta ciudad y el contraste maravilloso que está acá adentro es un oasis Es un oasis Es un oasis Dentro entra, de sí. sí Las fotos que hemos podido subir A, a, a nuestras redes Son eh, de, En el interior de, sí. de, de este palacio La verdad que es un raíz. lujo Poder venir a transmitir sí. Y hacer este, el programa Desde acá Absolutamente es Un lujo Uno llega y es como Absolutamente Se desprende totalmente De cualquier más rato Que pueda haber pasado En el camino o En el día ¿No Y ojalá cierto? que eso mismo Lo estemos logrando transmitir eh, a, a nuestros eh, oyentes Y Así es ya, Que se logren Desconectar un poquitito eh, y, se con y valga la redundancia de nuevo Se conecten con el arte, la cultura, la belleza y, y todo lo que nosotros queremos mostrar desde esta plataforma Así es, oye y hablando de nuevas incorporaciones Que la vamos a presentar más ratito También hay nuevas incorporaciones de auspiciadores Así es No podemos dejar de lado a nuestros auspiciadores Quienes hacen posible todos los lunes este espacio ¿No es cierto Gonzalo? Bueno, partir con eh, eh, ya el emblema de, de la seguridad en estos tiempos inciertos El TEC elevadores Así es ¿no? El tech elevadores Usted se sube a un elevador Se dedica solamente a disfrutar Ese viaje en ese el ascensor Ese viaje maravilloso del subir y bajar Porque de la seguridad se encarga el TEC Así es Oye, yo le tengo pánico los ascensores a todos estos? ¿En serio? Sí, pánico Yo, yo a los, aviones. A los aviones No, mi trauma es con el tema con los de los aviones sí. Sí. Yo los ascensores o sea, Es más, si piso 5, 6 hasta el piso 8 Yo lo puedo subir con tal de no subir un ascensor Pero cuando es... A pie, es, a pie sí, así de potente yeah, okay. Te lo juro, yo pánico toda la vida Con que los ascensores, no sé, quedarme parada En un ascensor, pero si está el Lobo del Teca afuera, yo me subo ya, A ojos ya, cerrados Ya lo estoy superando totalmente ojalá existiera una cosa del tec para los aviones no es cierto no, claro, me sonó para como ti. el tec el tech. yo tengo ah, un top, El traumatismo. No sé. sí. Sí. sí bueno Perdón, el tec ha ayudado a superar mi, mi trauma yo veo el tec y digo no acá, a la segura a la segura, a la segura. A la segura. gracias el tec por hacer posible este espacio por creer en nosotros y por creer en la cultura así eh, es también se hacen parte de esta de esta cruzada y bueno se nos suma hoy uh. No Muy bienvenidos, eh, Café en grano, La Resistencia. <risa> Ahí estamos viendo las redes sociales de la, resiste de la Resistencia, tremendo auspiciador Oye, Una maravilla, una maravilla. Ellos, eh, bueno, mira, he aprendido, Priscila, de café con, eh, con, con estos muchachos, pero muchísimo. Una de las cosas que logré aprender es que hay tres diferencias raras radicales con respecto al café que uno, uno consume, ¿no? Por un lado, A ver, cuéntame, café comercial, yeah. el café que tú te encuentras en supermercados, tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese café es un café de calidad... Un tanto... Llamémoslo como el café varietal, ¿ah? Como el vino que está reserva sí. en reserva es como el café varietal. Exacto, ¿no? Después viene el café gourmet, que ha pasado por otro proceso y que... Es mejor, tiene otro sabor, otra textura, aroma, etcétera, etcétera Y finalmente viene el café de especialidad El café de especialidad ha sido certificado internacionalmente Y después ya en el transcurso de los otros programas vamos a ir dando cuenta De que existen dos agencias certificadoras internacionales Imagínate Una a nivel europeo y otra a nivel norteamericano, americana Que se dedican a certificar estos cafés a nivel mundial Mira La resistencia está certificado por ambas entonces no es solo que estemos aquí ahora que nos acompañe. Eh, no es un, cualquier un, café, señora, una y maravilla de café que es exquisito, sino que además está certificado y es un café de especialidad, café La Resistencia. Y mira todo el nombre que tiene además. Oye, me encanta. Ahí estamos viendo, mira las redes sociales, el café para que lo comiencen también a seguir. Exactamente. Eh, es un lujo tener los despiciadores no, no, es ahí es una ¿eh? maravilla es una maravilla así que eh, muchísimas gracias café la resistencia okay. yo ahí el café el típico café tarro del supermercado sí y, es un mundo el café ¿eh? es como el es, vino sí sí sí sí así que muchísimas gracias pues a ellos por estar eh, por estar con nosotros ¿no? así es gracias y, la resistencia dónde está ubicado mira ellos es, es un café digamos el café eh, en grado ellos lo venden el café por kilo, ¿no? Y barryungai, ¿no? Sí, y, pero no es un café físico, no es una cafetería, digamos, ¿no? Es, eh, es sí, eh, es una cafetería, no es una cafetería, digamos, sino que es, eh, es, eh, es ellos venden el café ya, perfecto. Eh, por kilo y, pero como te decía es extraordinario, extraordinario, muchísimas gracias por el eh, por, eh, por estar con nosotros. Así es, la birrería y el TEC Ascensores. Gracias por hacer posible este espacio. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias. Mil gracias, sí. Hoy con qué nos vamos, Gonzalo. Mira, no, eh, ahora ya eh, nos estamos preparando para nuestro segundo bloque. Eh, vamos a, a, a tener eh, de invitados musicales eh, eh, para variar un poquitito a Trujum. Con un con un tema que a mí me fascina. Eh, y, que, y que es sumamente atingente con eh, lo que nosotros estamos conmemorando hoy por hoy. Así es. Eh, si quieres cuéntanos por favor, Priscila, un poco la historia y, y, y de qué trata este, este tema eh, Libra Esterlina de Trujum. Libra Esterlina. Bueno, contarles que Trujum es la banda nacional conformada por Paula Raconto y Oscar Sepúlveda, banda nacional de eh, Experimental. Sí. Eh, maravillosa su música y esta canción hace referencia justamente a los pueblos sernam al exterminio de ellos eh, y que por cada por cada vez que atrapaban a un SEGNAM se, se pagaba una libra esterlina una libra esterlina pudiendo eh, comprobarlo con una oreja o un dedo de ellos imagínate qué terrible así así de así de brutal de. ha sido parte de nuestra historia así de, de de contradictorio incluso es eh, el estar hoy día en, este, en esta conmemoración del es. encuentro de dos mundos, que un poco es una forma eufemística de decir también aquí hubo un, fue un encuentro, fue un choque. fue? Que claro. fue una colisión. ¿no? Una colisión, un, un, un genocidio, como también de pronto claro. se, se, se, se entiende. Y, y en ese sentido, bueno, el llamado también a... a Hacernos cargo, hacernos cargo de, de nuestra historia, de nuestra cultura y hacernos cargo con una amplitud y una visión también de futuro. Para que eh, lo, los errores y los daños y las heridas que hayan quedado en el pasado, sin olvidarlas por supuesto, sin olvidarlas, eh, no se puede mirar hacia adelante ni, ni, ni, ni ejercer ni, ni vivir en justicia olvidando lo, lo que uno ha, ha sufrido o lo que uno ha hecho también, de lo que uno es responsable. Pero siempre con una visión de futuro superior en pos de, del bienestar y de, y de poder generar instancias sociales de mayor eh, armonía, ¿no? que es en el fondo lo que todos queremos: vivir bien, ser vivir feliz. ¿no? Así es. Así que, bueno, eh, esto, prepárense, porque el, el video y el te y el tema. La es letra. La letra, todo es una maravilla. Así que dejamos con ustedes a Trujum y Libra Esternivina. Estamos de vuelta eh, después de disfrutar y de, y de conmovernos con, con, con esa. Con Trujum, con Libra ese, Con sí. esa tremenda canción. Sí. Tremenda canción. Y, y agradeciendo también a los muchachos de Trujum eh, por estar aquí presentes con la música de fondo. Así que es. Que estamos escuchando, que ese. Que ese. Este tema que también es parte de, de, de su repertorio, ¿no? Ellas son de las personas que siempre están colaborando con nosotros también. Eh, de la gente que uno habla, que es increíble que después de pandemia uno como que se empezó a encontrar con todas las personas que estaban haciendo cosas. Trujuma es parte de eso y así un montón de personas más que, que van haciendo red con nosotros. Siempre agradeciéndoles que nos entregan su música, nos dejan mostrar sus videos. Siempre ellos quieren colaborar y estar en... Con nosotros, como haciendo todo lo posible por tirar toda esta eh, resistencia cultural, como dices tú, hacia arriba. Y, y por lo mismo, dejar abierta la invitación de nuevo a que todo proyecto cultural, todo, si tienes una banda, si ya tiene, si, si tienes un par de, de EP, si tienes, ¿no? Eh, y quieres presentarlo, y quieres ser parte de Verbosur también, y quieres, quieres el, el, los videoclips, pasarlos por acá. Estamos con los brazos abiertos, recibiendo, eh, eh, eh, armando redes no para, para poder eh, avanzar en, Así este, es. en, este, en este proyecto. Eh, mira, quiero volver a hacer mención de nuevo, a, a agradecer ahora que viene el, el, el segmento, nuestro segundo segmento, a nuestros pisadores eh, Ahora voy a partir al revés, voy a partir de nuevo <risas> con Café La Resistencia. Eh, vamos, a, vamos a mostrar eh, las redes sociales la, su instagram es la guión bajo resistencia guión bajo roster Roaster se escribe eh, ahí tenemos eh, las redes sociales un café maravilloso para que pase a tomarse un café es un exquisito. café y cómprelo y con, contacten con ellos ellos ellos son Productores ellos son, Y certificados una, Certificados además eh, Así que Gracias por estar con nosotros Por confiar en nosotros Ahí está, mira y linda la presentación, qué increíble presentación que el café perfecto. pasó a ser un mundo, ah, ¿eh? yo de verdad que no sabía, yo ahora tomo café, yo, yo antes te juro, tomaba el café de tarro y ojalá el más baratito porque era así, no sabía de café. Hasta es que no que... vas a volver atrás. No, felicita, no, no, Después, no, no, no, de, no. después de que yo, no, después de que empecé a conocer el café y la resistencia, yo de verdad que hoy día el café es un mundo y yo no, no transo con un buen café de grano en la mañana Exactamente. Me compré mi cafetera, preparo café, yo para mí ya es un mundo, yo ya. vivo el mundo del café. Muy bien, muy así, bien Sí, es potente el café en Ay, Pero bueno, es que es que no da no, no, es, es imposible eh, no tomárselo así Después de conocer y de saber y de degustar Sobre todo un café como el café eh, Volver ahí al café en tarro De cómper, el café en tarro No tener una... Con respeto, con respeto Con respeto, ¿eh? pero, con respeto. Pero la experiencia es bastante distinta. Sí. Oye, estamos esperando a don José Antonio Ilianovich, Ilianovich, Ilianovich. Nuestro, nuestro invitado del día de hoy, eh, que es ni más ni menos que el administrador del de Palacio Larraín. Así es. Y él, como administrador del Palacio La Larraín, eh, realiza unos tours guiados. Por este palacio, por esta maravilla de edificio, además eh, eh, proponiéndonos una especie de viaje en el tiempo. Así es. Eh, me encantaría comentarles a la gente mientras lo esperamos eh, que hay distintas iniciativas en este Palacio La Reina, desde hospedajes. Hay tres habitaciones, contarle a la gente, de hospedaje para que ustedes puedan reservar. Eh, hay tour. Visitas guiadas todos los días domingo, visitas guiadas, eh, la gente vestida de época. si sí, es un viaje maravilla. al pasado maravilloso. Estamos una maravilla. Sí, pues... hay fiestas conceptuales, por ejemplo. Estuvo la Fiesta de la Luz en un momento. Exactamente. Eh, Exactamente. Contarle a la gente todo lo que se hace en Palacio de la Reina. Mira, ahí estamos viendo el Instagram de Palacio de la Reina. Mira la fachada. La fachada. Por favor. Ahí, ahí estamos transmitiendo nosotros a ver. Exactamente. ¿Qué? Imagínense, ¿Qué desde igual. ahí estamos nosotros. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿Ah? sí. Ahí estamos transmitiendo a nosotros. Cuenta con... Contar de que esa calle, ¿Sí? perdón, sí, que, sí. Eh, que, que esas calles que se ven ahí, esa esquina, es la calle Cienfuegos con eh, Moneda. Así es. ¿No? Por si alguien también, porque nosotros estamos ahí hablando con dando por sentado que todo el mundo sabe dónde queda el palacio. En la caso, no dijimos dónde estamos ubicados. Estamos ahí en Cienfuego con Moneda, toda la esquina, y ahí está esa fachada maravillosa de este palacio, eh, que si ya es hermoso, la fachada, imagínense cómo está por dentro. Es una maravilla. Ambientado, ¿no? claro, y ha sido un trabajo de años. Miren, por favor, ahí el, el, el interior, ¿no? Eh, ah, sí. Mira la habitación. 83 habitaciones, ¿no? más de 14 baños, una locura. <risa> Tú, y y, y el, ojo, que cuando uno dice los baños del Palacio de la Reina ¿qué baños son esos? Son ¿no? unas maravillas. Un romanticismo no, de baño, pero, por no, Dios. Maravilla, pero qué. Qué no, pues, que sea una experiencia estar en el baño, pero sí, aquí sí, ¿no? En, en, en, en el Palacio de la Reyes. Eh, y bueno, mira, ahí estamos mostrando en el Instagram todo todo lo que se hace, todos los tours como nos, nos guían por este viaje a través del tiempo ¿verdad? más de 30 personas que labores domésticos, una locura, toda la gente que trabajaba y sabes que este proyecto tan bonito que busca eh, busca eh, con la conservación del patrimonio el arquitectónico cultural en recrear todas las tradiciones. Eh, mira, ahí estamos viendo, mira cómo lo pintan, qué increíble. Sí, sí. Tiene, tiene eso por misión. Es hermoso. Sí. Esa es la idea del palacio y de Y lo más lindo eh, de que la gente, hay gente que vive aún acá, que arrienda, son familias. Exacto, exacto. Hay gente que que, que vive ahí. Claro. ¿Dónde vives tú en un el palacio? palacio claro. Pero la mayoría de las casas, si tú te fijas acá en Santiago. Eh, son casonas eh, que se han transformado o vienen lugares no sé, eh, casas de estudiantes o museo, que las puras fachada museo, sí. qué sé yo y el Palacio de la Reina es uno de los pocos lugares y no el único Ahí me gustaría preguntarle después a José Antonio eh, que todavía hay familias que viven acá exacto. entre tres, cuatro personas familias que riendan y todos cuidan el lugar porque es realmente maravilloso estar acá Exactamente Así que para que puedan las personas venir Y quiero contarles también que va a haber una fiesta Que me encantaría eh, De fantasías y máscaras Yo creo que es una, un acontecimiento tremendo Para todas las personas que alucinan con estos tiempos Con estos Maravilloso Mira, ahí tenemos el, el afiche Sábado 30 de octubre 19, 30 horas y esta fiesta, este baile de fantasía y máscaras. Y bueno, para que nos cuente de primera fuente, ¿no? en primera persona, esta maravillosa invitación y todo lo que se está haciendo aquí en el, en el, en el Palacio de la Reina, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, don José Antonio. Ilianovich Hola Hello, Hello. No, Santonia por favor Pero Hello. mira doña wow. Sofía no, Doña <ríe> Sofía también nos, no, nos honra favor. con su presencia por favor Adelante ¿Cómo están? Muy bien, gusto saludar señorita Un gusto que estén aquí en Rosur estábamos hablando justamente de estas iniciativas maravillosas de poder, del lujo que significa estar aquí transmitiendo desde el Palacio de Larraín y y de esta fiesta maravillosa finales de octubre de fantasías y máscaras por favor eh, cuéntenos eh, de qué se trata todo esto bueno Palacio Larraín es un proyecto bastante particular eh, nosotros tenemos una plataforma en Instagram, aproximadamente unos 15.000 seguidores. Y interactuamos con ellos siempre, en donde nosotros tratamos de, de generar un, un vínculo entre el pasado y el presente, que se funden en un solo momento. Y bueno, esta es una casa que tiene ya más de 100 años, en donde jugamos un poco con la historia, con el patrimonio, con el pasado y también con la y este sábado 30 de octubre Vamos a tener nuestra primera fiesta Grande En eh, donde vamos a Hacer una máscara ¿Ya? Pero ¡Qué barbilla. Extraordinario qué maravilla. Yo me nota Yo también, sí. ya estamos no? muy bien Tenemos la máscara Pero la gente que se quiera contactar eh, Las preguntas por ejemplo Que nos hacen sobre esta fiesta ¿Al Instagram directamente de ustedes? ahí ¿Pueden eh, toda la información? Sí a nuestro Instagram pueden hacer las consultas por interno ahí va a estar una persona respondiendo todas las dudas. Pueden comprar su ticket también y pueden ser parte de la magia de esta fiesta. Ahora, lo que hay que destacar de esto, nosotros siempre en cada actividad nos gusta enseñar. La gente que, que, que se vaya con un aprendizaje y estas fiestas no, no están hechas por, por capricho, sino que antiguamente, cuando estos edificios vivían en su contexto... Esta, esta fiesta era muy recurrente las instancias sociales que habían para desarrollar en Santiago la cual era una ciudad bastante aburrida para muchos y muy entretenida para otros eh, existían estas mascaradas, estas fiestas de, de gala y la gente se reunía en estas grandes casas a a compartir y a cerrar negocios también. Por supuesto, estamos hablando de una época en la que no había <coughs> redes sociales, no existía eh, toda la entretención masiva, ¿no? Y, y estas eran las instancias, ¿no? Para poder entretenerse, hacer vínculos, eh, negocios como usted bien nos plantea. Algo muy natural, por ejemplo, no sé, si usted tiene tres hijas y una de sus hijas ya está en edad de merecer, podía perfectamente cerrar un negocio con otro amigo y casar a la hija o preparar el matrimonio en esa fiesta y ponerle fecha y era bastante habitual era la forma de, de un poco de, de generar también eh, vínculos sociales y, exacto y, y en el fondo también vínculos de poder no de, de, de, de, Exactamente. de establecer eh, alianzas eh, políticas económicas etcétera, etcétera de todo ámbito de todo ámbito esa foto es muy característica eh. Creo que no, no, no. es una foto maravillosa Que se podría recrear Por María Sofía en algún momento. Sí, Me encantaría hacerla porque es muy sí. bonita Muy nostálgica ¿Y esa foto es afuera? ¿En la esquina de la no, no. no. Al fondo, usted Al tiene fondo. la iglesia de San Francisco claro. Y esos son dos señoras Si no me equivoco En 1905 Que van de la mano de una niña pequeña Caminando por la Antigua la media de las Delicias. ¿Y foto más bonita? Eh? Es una foto muy muy bonita Y eso también es un indicativo de, de, Que muestra cómo era Santiago Un Santiago muy muy diferente Y hoy día lo que nosotros recorremos y, y vemos como edificios Antiguos es solamente una Pincelada de lo que va quedando Santiago era muy distinto Exactamente, bueno, eh, conversábamos Con, con, con Pry antes de, de, de, de La, la, la venía Físicamente, de, este debe ser de los pocos edificios donde todavía eh, vive gente, ¿no? El eh, edificio <tose> a, de coloniales eh, en lo que todavía hay gente que vive acá, que habitaciones y que es un poco difícil de explicar eh, bajo, bajo la lupa del siglo XXI, ¿no? Pero sí, yo creo que esta es una de las poquitas casas que todavía se conserva con su fin original. Ahora, lo entretenido de esto es que el edificio también ha tenido un periodo de evolución, una involución, ah. y ahora nuevamente ha despegado eh, tratando de recuperar el pasado y poner también en contexto de esto. Ha sido un trabajo duro. Verdad, ¿no? sí. Llevar un, un, un proyecto de esta naturaleza y, y con este grado de compromiso que vemos en, en ustedes, me imagino que no debe ser fácil y, y que deben haber eh, pasado momentos complejos hace cuánto tiempo eh, ustedes Estamos ya están con, en este, con este, proyecto, exactamente con, este, con esta tarea con esta misión y como que, parte ¿no? también como sí. parte bueno yo partí más o menos más unos 15 años un poquito más un poquito más de 15 años en eh, llego a vivir acá a la casa en Perfecto. esa época no, no había mucha conciencia de lo que significa la palabra patrimonio, eh, sí, había una conciencia de la cultura y todo eso, pero no estaba eh, en, en, en un arraigo tan grande como hoy día uno ve grandes masas de personas eh, participando del Día del Patrimonio. Esa es una instancia cultural que le gusta mucho a las personas y, y la gente no tenía conciencia. Y este lugar, bueno, la gente que vivía lo destruía día a día. Mm. Lo destruía y era la realidad de muchas casas de Santiago. Entonces yo pensaba, decía, ¿cómo poder hacer algo para poder aportar y que este lugar se recupere y que empiece a florecer desde, desde el mismo lugar? Y poco a poco, con mucho esfuerzo, este proyecto se fue eh, asentando y fue cambiando. Y bueno, después se fueron integrando otras personas. Doña Sofía llegó y bueno, las cosas ahí también se tornaron un poco más fáciles. ¿Y cómo llegas a vivir acá? Que me interesa mucho, porque sí. no es algo común. Llego a vivir a un palacio. ¿Cómo se da esa circunstancia? Lo que pasa es que, bueno, yo estudié licenciatura en Historia. En una época hice un viaje al extranjero. Y ese viaje también a mí me abrió eh, la posibilidad de mirar otros mundos. Y después a mi regreso dije, bueno, eh, me quiero independizar, quiero vivir en un lugar eh, solo, era mucho más joven. Pero sí coincidía que quería vivir en una casa antigua, en un balcón que daba a la calle entonces busqué, busqué por muchos lugares de Santiago un lugar con esas características hasta que de repente este lugar se presenta ante mis ojos y dije bueno aquí voy a ver qué pasa era una casa muy curiosa era una casa muy diferente en ese y, pero aún así tenía un encanto como un misterio y yo dije bueno aquí me quiero quedar y tuve la suerte de poder arrendar acá se enamoró digamos de, sí, de, de, de sí, sí, esto sí. fue un, un amor a primera sí. vista parece exacto y bueno la vida y aunque parece muy curioso la vida me fue abriendo posibilidades esto fue cambiando el tiempo y bueno me dio el lugar que hoy día yo tengo que es un poco el rostro visible la persona que maneja este proyecto y que también representa el espíritu de lo que es el proyecto Para la ciudad. maravilloso Hoy día somos un gran equipo sí. a, Hemos a visto hoy a Doña Sofía También en Tertulia De hecho hace poquito sí. estuviste con una escritora Haciendo Tertulia ah, acá sí. Con Daniela Viviana presentando un sí. libro Presentamos su último libro Que se llama Los sueños okay. de Teresa okay. También sí. Así que bueno, sería una gran invitada para también. Por favor sí. me, por me encanta sí, Y me encanta <ríe> Teresa Mismón también Sí así, okay. Ah, bueno, y un dato: una hermana de, de, de Teresa Bismont asistió al baile de Máscara del cual nosotros nos sí. Sí. Sí. Bueno, todo este barrio tiene una riqueza cultural muy grande, y es una historia que muchas veces nosotros desconocemos. Nos Por ejemplo, ¿a ustedes les deben cantar el barrio Conchito. Sí. ¿Ya? El barrio Conchitoro tiene un origen y antes de que eso se edificara ahí vivía una familia muy que eran los dueños de la viña Concha y Toro Doña Teresa Casote de Concha y Enrique Concha y Toro y ellos vivían en un palacete pero espectacular pero esta señora, la sociedad de la época no, no le era muy generosa y la opacaban un poco, la dejaban aislada no, no querían compartir mucho con ella razones son muchas y ella dijo, bueno, voy a hacer una fiesta en la cual se van a acordar de mí durante los próximos 100 años Y hace una fiesta tremenda que se bautiza eh, como baile de fantasía y máscaras Se hace el 15 de octubre de 1912 en donde invitó a toda la sociedad de Santiago Quien no estaba en esa fiesta no existía wow. Fueron <ríe> alrededor de 600 o 700 invitados esa es fiesta esa es tremenda inolvidable fiesta. como lo dije inolvidable es y lo, el dinero que se gastó para celebrar solamente su santo ni siquiera era su ni siquiera el cumpleaños. cumpleaños imagínense bueno, que en, en esa cumpleaños. en esa época se celebraba claro. bastante el, el santo ¿no? era importante, era, era, era importante el, el... ella se llamaba Teresa y bueno se habló tanto de esta fiesta se hizo muy famosa se mandaron a, a confeccionar los trajes a París las señoritas se volvieron locas las que podían encargar, las que no, hicieron algunas trampas y esos trajes están hoy día exhibidos en el museo histórico nacional, o sea, fue parte de un acontecimiento que quedó marcado en la historia. Maravilloso, maravilloso. Esto debe ser una visita guiada, sí, o sea, eh, necesario para los colegios. Exactamente. Eh, sí. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la la la, la gente? La, la recepción de la gente cuando los ve vestidos de época Hablando muy pasado bueno, como la época eh, A la gente le impacta A nosotros ya, ya lo vemos como un cotidiano Pero cuente usted cuente, por favor <risa> No, yo creo que la recepción es, es, es inmensamente cariñosa Tenemos un grupo de seguidores muy, muy, muy comprometidos, Fieles. siempre están con nosotros, nos siguen en nuestras redes sociales día a día, porque bueno, hemos ido también mostrando los avances de, de, de los trabajos, nuestra, nuestro día a día, y eso bueno, causa mucha curiosidad, pero Exacto. hemos intentado ser lo más auténticos posible, y ya dado un resultado hermoso, creo que recibir siempre, eh, todos los días domingo, diversas personas del extranjero, niños, personas muy adultas, no nos nos, nos nos hace muy feliz porque entendemos que nuestro proyecto bueno va creciendo, está siendo visible y positivamente está siendo eh, por ahí desnudado. Sí, está causando, está <ríe> sí. dando que hablar. Yo no quiero perder la oportunidad, perdón, eh, eh, yo como hombre ligado a las letras ¿no? de hacer una invitación a nuestro, a nuestra, a nuestro público ¿no? de que investigue y si no la conocen de que averigüen sobre la obra de Teresa Bilsmont que, es, que la nombramos ahora eh, una de las voces poéticas más potentes que, que, que, que ha tenido Chile y que de pronto no es de las más conocidas ¿no? uno es, piensa claro. en Pablo de Roca, Pablo Neruda qué sé yo, Gabriel Amistral Guido pero Teresa Bilsmont es una poeta pero monumental Con una historia muy tormentosa también. Con una historia personal muy muy dura, muy muy terrible, ¿no? Y que hoy por hoy también eh, es bueno reivindicar su figura sí. eh, eh, como una artista y una mujer muy valerosa que fue sí. capaz de, de, de, de poner y de, y de echar adelante un sueño y, una, y con una pasión que, que es encomiable y que, y que puede inspirar mucho a las nuevas generaciones Así que la invitación, por favor, si no sube. lo han hecho, conocer la obra de Teresa Billsmont, que es eh, de una potencia poética impresionante. No, No, es notable. Bueno, y estos fueron los barrios de Teresa. Sí, claro. Yo no sé si ustedes saben, aquí a 200 metros vivió Vicente Huidobro. Hay un pasaje que se llama Poeta Vicente Huidobro, que está bien triste, pero nosotros aquí en Palacio de la Reina tenemos un tesoro. No. Tenemos un tesoro Y yo creo que la próxima vez que Nos conectemos, hagamos algo juntos Quizás podemos preparar algo especial Para ustedes Nosotros no. tenemos la tina de Vicente Huidoro Ah por favor sí, Lime, no, no. Sí. Mi, sí. Pri, mi primogénito lleva el nombre De Vicente en honor A poeta. Ah. Así que con eso te, te, lo, digo, te lo cuento todo claro. Las visitas Se están haciendo los días domingo. Y también sí. lo, los tours guiados para, para la gente que tenga dudas, porque Palacio de la Reina es increíble. Levanta algo y increíblemente los mensajes como dónde me puedo contactar, yo cuánto yo vale yo la entrada, yo yo dónde, yo cómo lo puedo eso. hacer. ¿Los días domingos solamente? No. Ahora, bueno, nosotros que estamos muy honrados de que ustedes estén en estas dependencias dando todo un aporte cultural y, y con este programa Radial. Nosotros les deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y ese es el fin que debe tener Palacio de la Reina. La cultura, el patrimonio, proyectos que le van a dar oxígeno a este lugar tan añoso. Y nuestras visitas guiadas, el clásico horario es día domingo, pero queremos ampliar a la semana y a lo mejor el sábado. Entonces sí. tenemos que también nosotros coordinar con nuestro público que la gente venga. El que no puede el domingo... ...podrá venir en la semana y si no, el sábado... ...maravilloso, maravilloso... ...muy atentos a las redes sociales... ...y hospedajes también, ¿no es cierto? Y hospedajes. Eso, cuéntele usted por favor... <risa> sí, Doña Sofía, sí. por favor... Tenemos, ...tenemos el proyecto ya en marcha... ...que se llama Huéspedes... ...que bueno, las personas que no nos conocen... ...no, no siguen nuestra plataforma... ...pueden buscar en las historias destacadas... ...la experiencia, porque bueno... ...a través del recorrido, las visitas guiadas... Eh, la gente se entera un poquito cómo las personas vivían su día a día, cómo era vivir dentro de una casa, cómo era el sistema del servicio, pero cuando se hospedan pueden vivir esa experiencia en primera persona, es decir, eh, Duermen en un lindo dormitorio Exacto. Tienen las comodidades las incomodidades también de la época, de la época Disfrutando también. una tertulia en el salón eh, Y al otro Exacto. día, bueno, tomamos un desayuno muy largo Que parte a las 11 de la mañana, termina a la 1 el... oh, <ríe> ¡Qué buen desayuno! Sí, y, buen desayuno. y ahí, bueno, hacemos un recorrido un poquito por la gastronomía chilena Exacto Lo más entretenido, bueno, a la, a la gente le gusta mucho este tema de los fantasmas Antigua tiene ah. su. Priscila tiene, tiene un. Esa es su historia. historia. historia. De acá. Sí. Sí. Ah, ¿Eh? Yo creo que hay personas no, que no saben no. que la radio está acá. Sí. sí, sí. sí. sí hay ¿sabes? personas que saben. <risa> sí. Sí. Yo, dije, sí. yo, dije, yo dije en un momento. Hoy oh, me encantaría preguntarles, pero no sé si me vuelvo a la pregunta. Dije yo. Por me, favor. me pasó. Me pasó. De que lo ocurrió, ocurrió, Las primeras veces que vine por la ciudad de Rey, eh, estaba sí! esperando que cerráramos y de repente veo devolver salieron los invitados y veo devolverse a alguien pensé que era mi compañero de radio en ese momento y le digo qué se te quedó y en la vuelta que yo estaba que la puerta como en esa vuelta sí te queda ¿Mm? salgo a mirar porque no no llegó nunca y no había nadie y yo vi a la persona lo sentí caminar y lo vi venir hacia mí de hecho le hablé entonces quedé pero perpleja dije no puede ser y mi corazón a mil y le digo al control en ese momento Gonzalo Pero si venía, lo, le hablé, lo salí a buscar Me dice, Pris, es que aquí esas cosas pasan mm -hmm. Y en realidad, pues dije yo, si sí, toda la historia que hay acá eh... Este es un edificio que tiene 110 años eh, La familia original vivió hasta 1972 Y ellos se quedaron aquí, como en la película Los Otros Y nosotros somos solamente pasajeros de esta estación Quizás en algún momento También nos toque partir Pero Sí Pasan cosas Pasan cosas Pero los fantasmas No son malos Son buenos Y, y nosotros Aprendemos a convivir Con ellos Arriba Pasan cosas Muy extrañas Ajá que cuente algo por favor no puedo una, decir que una, una, una, una, puedo una. bueno si doña sofía me autoriza no pero sí me tira a la oreja después. <risa> no cuente <risa> <risa> pero que después no, le va a dar miedo bien. a los Alcanzamos, huéspedes ¿No? yo sí, sí, lo que más favor. intento sí, de ya, transmitir ya, a los sí, huéspedes Es sí. que no pasa nada y usted cuente <risa> si el radio control nos dice <risa> sí, <risa> sí hablamos yo, yo creo que la gente la quiere venir ya tenemos luz verde bueno nosotros hace tiempo hicimos una Transmisión para la noche de San Juan ah, yeah. No cualquier noche Noche, pero espectacular ay, ay, ay. Qué ganas de habernos conocido antes mm, Bueno, En serio, qué ganas Y bueno, hicimos una transmisión en vivo Justo estábamos en plena cuarentena Estamos hablando año 2019 19, no, no, 2020, 20, 2020. 20. Junio del 2020 Lloviendo a cántaros Una de las pocas veces que llovió en Santiago Ese año Ah, verdad, sí muy odiavera, pocas veces terrible. Claro. y nosotros invitamos a un señor que tiene que ver con el mundo paranormal un señor muy famoso y que él se codea con psíquicos un montón de, de personas del rubro y lo invitamos un poco a alojar a nuestra casa, nos presentamos como un personaje y, vi y vivimos una noche con él entonces de repente nos conectamos a través de sus redes nuestras redes, hicimos una alianza y y empezamos a transmitir en vivo y a hacer los trucos de la noche de San Juan el laboratorio el espejo la papa la, sí, la no. papa hicimos casi todo y después nos reunimos pues, Como que moverse por pues, la casa nos reunimos en una mesa redonda en una mesa, que el de la y la transmisión en vivo bueno estaba en las nubes y alguien de esos 2000 conectados que había en esa noche nos decía un mensaje repetitivamente, hay alguien detrás de Doña Sofía, hay alguien detrás de Doña Sofía, una okay. señora uno entre tantos mensajes no toma atención pero de repente ella se fija pone atención y dice ya, pero a ver, ¿qué, qué persona está detrás de Doña Sofía? No, una persona del servicio, yo veo una una criada oh, del well servicio yes. y ella sentada, toda la casa oscura todo con vela y de repente este personaje nos dice Yo podría decir hasta el nombre de esa persona Y nosotros dijimos Bueno, vamos a ver a qué ver. pasa A ver si están así Y de repente uh -huh. Él acertó con el nombre en un 99% Por Dios oh. qué tal? ¿Ah? En un 99% Y dijo el nombre de ella Yo quedé perplejo Ni a ella sabía esa historia Entonces él empieza a decir Que era una criada de la casa una persona de servicio y yo voy a mi dormitorio que tengo un álbum de fotos antiguos, y tenía incluso una foto de la Ay, de la no, criada Dios. y era la ama de llaves de la casa que se llama Amelia y él adivina dónde estaba ni siquiera estaba en Santiago wow. estaba en la Serena pero mira. de la Serena averiguó el nombre y yo dije no, esto es cierto Salud, él no tenía sa como salud, saber... Saludos a Doña Amelia. <risa> él, él dijo sí. Amalia, ah, Amalia o Amelia, algo así mm. Pero o sea, el rango claro, era mínimo, no, no, una letra. Pero wow, qué ves? increíble. O sea, aquí de verdad vamos a encontrar de todo tipo o sea, de hay historias Hay de todo, hay de todo y, y, y extender la invitación entonces porque quizás ahora está conmigo también. Con no quizás que vino también. Venir. Es que claro. puede ser si sí, ellos están aquí con nosotros. El tema es que hay que tenerle su cariño, porque ellos vivieron muchos años en esta casa y se quedaron aquí, ellos la y, protegen. Y al parecer siguen eso siguen, siguen cumpliendo lugar, su, su sí. función. Entonces también bueno agradecerles a ellos que nos permitan estar aquí. Que nos dejen estar aquí. Que nos dejen estar aquí. Sí. Eh, y transmitiendo. Transmitiendo Ay, sí. y, y con, con todo el respeto y con toda esta misión también que nosotros tenemos de... de de tener una resistencia cultural y no tenerle miedo a la independencia y tampoco a ellos que nos están cuidando así es. Es o sea, cuidan ¿Hay tres casilla. habitaciones? ¿14, ¿14 baños o no? Sí. sí, más o menos, 88 tiene unos 14 baños y, y bueno, en todas esas esa dependencias vivía la familia pero también en servicio nosotros cuando realizamos la visita guiada es un recorrido al Chile de 1900 así que uno aprende mucho de historia Qué maravilla. Es maravilloso, hemos una visto, maravilla. sí, en las redes sociales de ustedes hemos visto también, eh, contextualizan fechas, eh, una fiesta de la luz, el momento que llega la luz a Chile. Exacto. Sí, la verdad que es precioso. Y Tiene... sí, los invitamos a, a seguir nuestras páginas uh -huh. Perfecto. Bueno, ¿qué? qué, qué? pero maravillada Oye, impactada nos faltó, nos faltó sí, tiempo nos faltó tiempo sí. eh, pero bueno eh, agradecerles que estén aquí eh, todo lo que nos <coughs> han contado extender de nuevo la invitación a la gente que se meta a las redes sociales que vengan sí. para acá que el tour es una maravilla que toda la experiencia del hospedaje es algo que no se da muy a menudo y es una y promete ser una gran experiencia así es así que doña sofía muchas gracias muchísimas por gracias por estar aquí <risa> José Antonio, encantadísimo agradecido de corazón de que esté con, con nosotros y bueno esta es su casa <risa> muchas gracias, <risa> sí, literalmente y, no, y nos bueno, sentimos sí. muy honrados que ustedes estén acá en Radio Tu Zona X eh, que hace posible la transmisión de este maravilloso programa, y el Muchísimas honor es, es, es nuestro la verdad que poder transmitir desde acá la verdad, es una maravilla agradecerles e invitar a todos que sigan Verbo Sur, nuestro programa exactamente, que sigan las redes de Palacio la Reina Y se informen de los tours y los hospedajes Y nos sigan todos los lunes, ¿no es cierto? Exactamente, todos los lunes De 19 horas a 20 horas El programa Verbo Sur Estamos aquí, tenemos unos invitados maravillosos Para la próxima semana eh, Priscila, un gusto como siempre es que Un el honor mente, estar Gonzalo. aquí contigo Compartiendo y en la paña este, Esta resistencia cultural Los dejamos a todos invitados Muy buenas tardes, Leo Un saludo grande También un saludo Y bueno eh, nos estamos viendo. Así Que tengan es. una excelente semana. Así es. Nos vemos el próximo lunes. Próximo lunes. Chao, chao. Radio Zona X. Nada nos calla.